Hola, hola. <ríe> hola, se me está escuchando. Ay, me parece que estoy complicado con la cámara. A ver, vamos a ver la cámara, me parece que se hizo. A ver. Hola, hola. Hola. Ahí está esta cámara. Creo que ahí está funcionando la cámara, pero no está funcionando bien. Voy a ver si puedo poner la otra camarita. ¿Cómo les va? Buenas noches. Espero que se pueda estar viendo jueces. Mm. Eh, creo que tengo... Un problemita con mi, con mi cámara. Ahí creo que se va a ver un poquito mejor. Pero no está del todo bien. Bueno, lo interesante no es que me vean a mí, sino que podamos escuchar. Espero que se esté escuchando bien. Ustedes se están escuchando bien. Confímenme lo del, lo del audio. Voy a intentar. Eh, hola, hola Isabel, hola Vero, hora Mónica, los que están ahí en vivo. Gracias por estar allí. Voy a hacer lo de siempre, lo de buscar en Celebremos la Recuperación de San Luis eh, y poder copiar el link para aquellos que nos están siguiendo a través de... Eh, eh, hola, hola, buenas noches. Eh, los que nos están siguiendo a través de nuestro grupo de WhatsApp para que se pueda ver correctamente. Ustedes están, están escuchando mi voz, no está en las mejores condiciones... Eh, pero bueno, eh, la idea no es que esté en buenas condiciones, sino que esté funcionando bien. Hola, hola Isabel, bueno. ah, acá está, mira ahí, ahí estoy escuchando. Sí. Ahí estoy escuchando bien el, el audio. Creo que ahí copio y ya pego. En crecimiento. Ahí está. Pego. Pego y envío. Ahí está. Envíe ya el, el link para aquellos que nos están siguiendo por el WhatsApp. Sí, ahí está enviado el link. Bien, bueno, bendiciones a todos. Gracias por estar allí. Eh, ahora se ve y se escucha, dice Mónica. Bueno, perfecto. Y ahí escribí... Eh, téngame paciencia porque me parece que lo que me está fallando es la conectividad a internet. La conectividad no está del todo correcta. Eh, ahí está. Pero creo que ahí vamos a intentar de que esto funcione un poquitito mejor. Bueno, eh, ¿qué les parece si comenzamos orando? Eh, yo creo que mi camarita es un tanto, eh, un tanto precaria, la camarita de la de la computadora que no tiene una gran definición la otra camarita no me la está tomando no sé por qué no la toma pero se ve que eh, es una, una configuración del, del. ahora sí se ve que no funciona si no es con la eh, camarita de la computadora. Hola, Delia. Eh, así que, bueno, disculpen, esta desprolijidad no es lo que eh, debería ser, pero estamos intentando salir en vivo a través de eh, Facebook e intentamos que esto funcione de esta manera. Eh. Gracias eh, a los que están orando y, y me están diciendo eh, una recuperación. En realidad es un refrío fuerte, estoy con la voz tomada. Eh, ...hoy cuando terminé la jornada escolar, la jornada laboral... Eh, ...ya me quedaba muy poco muy poco margen de, de cuerdas vocales... Este, eh, ...en condiciones para poder estar eh, hablando... ...pero me va, me va a funcionar eh, todavía un tiempito más... Eh, ...por eso no quise estar en, en forma presencial... ...para no generar contagios a aquellos que eh, están con nosotros... Y, ...y bueno, tratar de tener ese cuidado porque evidentemente... Eh, estas estas enfermedades están surgiendo en este tiempo a raíz de los cambios climáticos y también por la época del año con todas las eh, eh, posibilidades de, de, de los alergenos que, o, o, o, o de estos este, de estas esporas que están flotando por el aire con la falta de lluvia y todo lo demás nos está afectando muchísimo. ¿Qué te parece si oramos ahí? Hola Norma, hola Edith, hola Delia, o Isaura... Bueno, María Laura, eh, gracias por estar allí, gracias por, eh, sí, mucho resfrío por acá, por todos lados, en muchas casas hay eh, de estas situaciones, eh, inclusive los, los alumnos eh, están bastante resfriados, algunos eh, ya con, con semanas de, de resfrío y, y no se va. Hola Luis, bendiciones, ¿cómo estás? Bendiciones, gracias por estar por allí. Oramos y comenzamos. Señor, gracias por este momento, gracias por todos los que estamos conectados en vivo, en este instante, en esta hora, aquí en, eh, en este espacio de, de crecimiento y gracias eh, aún por las situaciones que no nos son eh, agradables o no nos son cómodas, pero te agradecemos, te agradecemos porque sos nuestro papá, sos nuestro Dios, sos nuestro Señor y hoy queremos continuar con esta, eh, eh, esta historia de, de Gedeón, Señor, esto que eh, gracias a a esos hombres inspirados por ti, Señor, que escribieron y que nos dejaron este legado de tu palabra para que nosotros podamos disfrutar, analizar y también ser bendecidos por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos estás dando en este tiempo. Nos ponemos en tus manos, pedimos por aquellos que están enfermos, Señor, para que vos puedas estar sanando aún en los lugares de, de, de, de dolor, en esas camas donde todavía eh, algunos están eh, eh, postrados, oramos para que tu Espíritu Santo, allí tu mano de sanidad, pueda estar tocando sus vidas. En tu nombre, Jesús. Y pedimos que nos estés fortaleciendo en esta tarde, dándonos más de tu presencia, de tu gracia, de tu unción. En tu nombre, Jesús. Comenzamos. En tu nombre. Amén. Amén. Bueno, qué bueno que podemos estar en este tiempo y en, en jueces. Y hoy seguimos con la historia de Gedeón. ¿Alguno de ustedes pudo ver el, el video eh, introductorio? Hola, Hilda, ¿cómo andás? Qué bueno que bueno, qué bueno que se pueda estar viendo bien y que se pueda estar eh, escuchando. Eh, perfecto, esto me, me, me da un alivio para que eh, es, no podamos eh, o no perdamos este espacio, que no perdamos este tiempo de eh, bendición de, de poder estar juntos. ¿Alguien pudo ver el video que nos dejó J.D. Grir? Para eh, esta tarde eh, o, o en otro momento, ¿alguien lo pudo ver? Dice Isaura que lo vio, alguien más lo vio, que bien Isaura hizo los deberes. Muy bien Isaura. Norma dice que también lo vio, qué bueno, qué bueno. que eh, Luis dice que también pudo ver el video, que bien, qué bien. ¿Vieron el video? Eh, bueno, está ahí en el desierto, de, imaginamos que de lo que sería cerca a Las Vegas, allí en... en eh, en, esta, en esta zona de Estados Unidos donde se filmó esta, eh, esta serie y la verdad que eh, nos deja algunos conceptos muy interesantes. Pero eh, más allá de ver el video, vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy nos toca la segunda parte de Gedeón y vamos a tener una tercera que va a ser eh, la próxima eh, sesión que vamos a tener de eh, Gedeón. Pero ¿qué te parece si leemos? Leemos allí, yo creo que eh, busqué o estuve... Eh, poniendo aquí en el PowerPoint para que lo podamos estar eh, transmitiendo la versión Reina Valera. Yo no sé qué, Adelia también lo vio, María Laura, muy bien. Felicitaciones eh, a los que vieron, gracias por eh, la confianza y, y, y por estar ahí siempre atentas, atentos a, a lo que estamos eh, proponiendo. Muy bien, Hilda. Sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno que también vos lo pudiste ver. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a jueces 7 del 1 al 25 es lo que nos va a tocar en esta sesión y dice así, levantándose pues de mañana Jerobaal, sí, esta es la reina Valera, dice, levantándose pues de mañana Jerobaal, eh, es decir, ahí dice, eh, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arón,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 Qué bueno, qué bueno todos los que los pudieron ver al videito. Y nos ilustra esto que acabamos de leer, una historia que conocemos, que se nos ha relatado muchas veces, que hemos escuchado en prédicas, que hemos escuchado este, también aquellos que ya venimos hace mucho tiempo a la iglesia, algunos hasta en lo que conocíamos como Escuela Dominical nos han enseñado la historia de Gedeón y la conocemos un poco este, también por referencias que nos fueron dando aquellos que nos enseñaron la palabra del Señor. Ahora, fíjate que comenzamos con una pregunta ahí en el PDF y dice ¿Cuál es su reacción cuando alguien se jacta mucho de sí mismo o de sí misma? Fíjate que Dios toma medidas para que el pueblo no crea que es su fuerza, su fortaleza, su números eh, altos de, de, de personas, de, de soldados, de valientes, que iban a terminar salvándolos. Dios dice, no, yo no quiero con tantas personas porque con muchas personas el pueblo va a entender mal mi mensaje, van a entender mal lo que yo voy a hacer y ellos van a creer que fue por su propia valentía o su propia fortaleza militar. Y entonces dijo, no, yo voy a necesitar que no sean tantos, que no sean tantos. Dice algo muy interesante allí J.D. Greer en el video, y él dice que cuando Dios quiere usarte, primero te debilita. Y si lo pensamos desde la profundidad de esta frase que dice J.D. Greer, creo que es muy interesante esto, porque a veces entendemos las pruebas, o a veces entendemos el trato de Dios como algo que está corrigiendo y evidentemente lo hace, corrige cosas que nosotros todavía tenemos como eh, situaciones no resueltas, y pensamos que Dios por ahí no nos estás descartando en vez de estar usando, pero en realidad lo que está haciendo es solamente mostrándonos todas nuestras carencias para fortalecerse Él en nuestras vidas y darnos victoria. Yo no sé si en este momento estás pasando algún tipo de situación problemática, alguna prueba, ¿eh? puede ser tu estado de salud o puede ser tu... Eh, situación económica, o tu situación familiar, o tu situación social. Yo no lo sé qué es lo que está pasando con vos. Sí sé lo que está pasando conmigo y sé que el trato de Dios es lo que, en, en, en definitiva, J. De Grir nos está eh, dando algún tipo de indicación de cómo Dios obra en medio de nuestra dificultad. Y, Ahí Gedeón se sorprende con lo que Dios le está diciendo, porque evidentemente Dios no quería una fuerza militar grande para poder rescatar o salvar a Israel. Y entonces, estos puntos, cuando nos da estas preguntas, eh, eh, J. De Greer y también la tenemos aquí en el, en el PDF, está bueno que las podamos contestar. Dice, ¿por qué son nuestras debilidades una ventaja? Si lo miramos desde el punto de vista de la historia de Gedeón, su debilidad o su aparente debilidad terminó siendo la ventaja que trajo la victoria. ¿Y de qué manera se revela la paciencia de Dios en estos versículos? ¿Sí? Cuando nosotros este, leemos estos versículos vemos que Dios estuvo al, al, al frente de toda la situación y a Dios no le terminó de sorprender absolutamente nada de lo que iba este, a, a pasar en esta historia. Y Gedeón decide guiar al ejército en contra de los madianitas Y por eso cuando la convocatoria viene son 32.000. Pero Dios dice, no, con 32.000 no va a ser esta, esta batalla. Con 32.000 yo no voy a estar obrando. Yo necesito descartar muchas personas. ¿Y cómo este, reduce el ejército? ¿Y cómo lo hace? Lo hace con dos estrategias bien marcadas La primera estrategia es decirle a todos, a todos los que no deseaban pelear, que no se sentían seguros, que se vuelvan a sus casas, que no tengan problema, que se vuelvan, que nadie los iba a este, acusar y que ellos puedan volver en paz, tranquilos y que no se sientan obligados a pelear. Y esta está buena esta primera estrategia porque esta estrategia comenzó a sacar a aquellos que no tenían buen ánimo. Y no hay nada más este, eh, desgastante para nosotros, para vos, para mí, para cualquiera de nosotros, que trabajar con personas que no están de buen ánimo. ¿Te pasó alguna vez esto? ¿Te pasó estar este, eh, eh, en una situación tratando de, de solucionar las cosas y a tu, alrededor hay personas que no están con buen ánimo, que no están este, eh, bien, bien equilibradas, Espiritualmente o eh, anímicamente, y el trabajo parece aún mucho más duro porque estas personas eh, están a desgano, no tienen ganas de, de, de hacer este, las tareas, están con poca paciencia y entonces se, se comienzan a, a producir muchos roces. Esto no está bien, esto no está bien, sobre todo cuando tenemos que enfrentar situaciones problemáticas, situaciones. De, de, de, de batalla espiritual en este caso. Entonces, no, esto no es correcto. Si te pasó alguna vez, eh, te habrás dado cuenta de que es como, eh, acá en, en, en nuestro país solemos decir como remar en dulce de leche, eh, es todo mucho más pesado, todo mucho más eh, trabajoso. Y bueno, ¿qué dice Dios? Bueno, vamos a descartar primero a los que no están con eh, la cabeza bien puesta en la batalla. Los que no están con el ánimo. Vamos a descartar primero a todos ellos. Y se descarta, si miramos un poquito, eran 32.000, se descarta casi un tercio de, esta, eh, de, de este ejército. Se descartan 10.000 y se quedan 22.000. Y ahí hace la segunda estrategia. La segunda estrategia de Dios es decir, bueno, yo me voy a quedar solamente con los que están totalmente atentos. Porque esto de, de, de tomar el agua y de llevar el agua a su boca, como este, lo hacen eh, los, eh, los perros, dice, eh, est esto tenía que ver con la postura atenta eh, y, y, y, y totalmente alerta. Dios dice, yo voy a trabajar solo con los que están alerta, con los que están totalmente involucrados, ¿sí? no con los que tienen ganas solamente. Yo voy a estar con los que mi, se fijan en todos los detalles. Y justamente en esta, eh, en esta postura o en esta estrategia solamente quedan 300, 300 soldados, 300 este, guerreros que iban a ser los que iban a traer la victoria. Y Dios dice, bueno, descarta a todos los que quedan, 21.700 soldados tuvieron que volverse a su casa. Si la primera vez ya fueron muchísimos, en esta segunda vez casi todo el ejército se queda este, eh, totalmente eh, afuera de esta batalla y queda menos del 1%, si miramos son 32.000 al principio, quedan 300, el 1% serían 320, es menos del 1% del ejército del, de, de los que iban a luchar. O sea, lo que Dios estaba diciendo que, este, en definitiva, este... Esto, esto que iba a suceder es parte de su, de, de, de, de su obra y que a Dios no le importan los números. Dios no, no se fija en los números. Ahí vamos a mirar en el hebreo, dice en el versículo 2, Dios le dice que el ejército israelí es muy numeroso. Y dice, si el ejército mantuviera a todos sus soldados, ellos se jactarían, que es la palabra pajar o paar en su propia fuerza, en lugar de darle la gloria a Dios. Esa palabra hebrea, pa'ar, es usada a menudo en el Antiguo Testamento para hablar de la honra y gloria que Dios merece. Ahí tenemos algunos textos que hablan de esa gloria y esa honra de Dios, en Isaías 44, 23, después léelo, o Isaías 60, 21, 61, 3. Si Israel se hubiera jactado en su victoria sobre Madian, su confianza hubiera sido injustificada y su jactancia hubiera dado raíz al orgullo. Dios conocía estos corazones de estas personas que no eran equilibrados, que eran egoístas. Y se aseguró de que ellos dependieran solamente de Dios para obtener la victoria y para darle a Él toda la gloria. Cuando miramos esto decimos, ¿cuántas veces Dios tiene que obrar conmigo justamente igual que con Israel? ¿Sí? Y ahí... Perdón. J. De Grill habló cómo a menudo Dios usa nuestras debilidades para enseñarnos a depender de Él. Él dijo, si la dependencia es el objetivo, entonces la debilidad se convierte en una ventaja. Totalmente a contramano de lo que nos dice nuestra cultura o nuestra sociedad. Nuestra sociedad justamente va a intentar de que nosotros tengamos la mayor ventaja, la mayor, la mayor fuerza. La mayor este, eh, eh, fortaleza. Pero Dios Dios no obra ni actúa como actuaríamos nosotros. Y Dios actúa con su, este, sus, propias, sus propios parámetros. Dice, ¿qué parte se le dificulta más? Ver a la debilidad como una ventaja o ver a la dependencia como nuestro objetivo. Y yo creo que si tengo que responder a esa pregunta, a mí me cuesta mucho la dependencia. Yo eh, quiero ser independiente, no sé si te pasa a vos. Yo quiero solucionar las cosas rápido, yo quiero solucionar las cosas por mi medio, yo quiero solucionar las cosas este, con mi estrategia, con mi eh, conocimiento. Y yo creo que Dios en este tiempo, al igual que cuando actuó con Gedeón y con Israel, me está enseñando y probablemente también te esté enseñando a vos, a que deje de confiar o deje de planificar o deje de, de tener en mi, en mi pensamiento esa, esa predisposición a tratar de solucionarlo con mis estrategias y que comience a depender más de Dios. No sé si te pasa a vos, pero a mí me está pasando, y hay cosas que entemente solo, solo las puede solucionar Dios. Y él me lo está mostrando... En las maneras como ese padre amoroso que es, y en otras maneras también como ese padre este, que, que, que también se da cuenta que necesitamos eh, trabajar esto en nuestras vidas. Y entonces se queda aparentemente mucho más débil Gedeón con solamente 300 soldados. Mucha debilidad. Ahora, en esa debilidad Dios iba a manifestarse. Y acá nos hace una pregunta que a mí me pega, me pega, ¿sí? Eh, dice, ¿qué debilidad ha usado Dios en su vida para enseñarle a depender de Él? Y bueno, Dios está usando debilidades en mi vida y también en tu vida. Si te animás a contar alguna por ahí, este, lo leemos, si no querés contarlo no hay ningún problema, pero estoy seguro, porque lo está haciendo conmigo, de que Dios ha usado debilidades para que yo pueda depender mucho más. De Dios Les le, le estoy contando de que eh, es un trato personal y seguramente con vos debe estar en ese trato personal también Dios. En ese trato de mostrarte que eh, somos mucho más fuertes cuando comenzamos a aprender de él. Los versículos 9 al 18 nos cuentan un poquito lo que sucedió y Dios le asegura a Gedeón que él le iba a entregar a madear en sus manos. Entonces le dice, mira, tenés que descender al campamento. Esto es todo para que él pueda... Fortalecer su fe y para que pueda sacarse esos temores que son tan naturales, tan humanos y tan este propios de nosotros. Esos temores que tenemos cuando tenemos que enfrentar. ¿Te pasa a vos de tener temor cuando tenés que enfrentar una situación eh, complicada? Y te pasa a decir, ay Señor, no me enteré la pata, ay Señor, no será que, que esto está muy mal y, y, y no tengo que hacer nada o, o lo tengo que enfrentar. ¿Te pasó esto? ¿Te pasó de, de, de estar así sabiendo que tenías que enfrentar una situación, pero hasta último momento dudaste de hacerlo o no? Y, y, y, y, y si estás en, en el Señor, este, nuestra, nuestro momento de oración como que se incrementa, eh, como que la situación eh, es compleja y vos decís, bueno, pero necesito mucha más confirmación. Esto le estaba pasando a Gedeón. ¿eh? Y, y, y acuérdate que algo de esto hablamos la semana pasada, de que evidentemente nuestras inseguridades cuando tenemos en el, el, el, el trato con Dios tienen que ver con nuestra, eh, por ahí, no tan buena formación espiritual cuando tendríamos que haber sido formados espiritualmente, pero aún así Dios no se queja con Gedeón. Dios no le dice, uy Gedeón, eh, otra vez me estás pidiendo una confirmación, otra vez necesitas que te... Eh, que te pueda eh, eh, estar fortaleciendo en tu fe. No, Dios no se queja. Y Dios no lo vea eso como algo malo y tampoco lo reta a Gedeón. Fíjate que eh, otra vez miramos a un Dios amoroso, a un Dios que no nos, eh, no nos desprestigia, un Dios que no nos humilla, un Dios que no nos avergüenza, un Dios que nos trata y que nos tiene paciencia y paciencia que nosotros no tenemos, la gracia de Dios suple nuestros temores, y suplió el temor de Gedeón, y le dijo, mirá, yo te voy a mostrar, y bajá, y vas a, a, a fortalecer tu fe, y yo creo que Dios también trabaja así con vos y conmigo, y lo hace, y nos fortalece la fe, te habrá pasado seguramente en este tiempo, en estos días, de que Dios fortaleció tu, tu fe, y, y, y, y como hemos orado juntos, le decimos, Señor, yo necesito que me aumentes la fe y Dios no se ofendió con vos, no se ofendió conmigo y me fortaleció. ¿Eh? ¿Y en qué situaciones, dice ahí una pregunta, o circunstancias ha sentido tangiblemente la gracia de Dios? Si observamos nuestro caminar con Dios, ¿qué elementos de nuestra historia nos muestran la gracia de Dios? Y yo creo que vos y yo somos eh, personas que ya experimentamos la gracia de Dios, personas que ya hemos experimentado el trabajo, el obrar de Dios en nuestras vidas. Y Gedeón, aunque tenía miedo, baja al campamento y escucha esa conversación, escucha lo que eh, decía uno al otro, y eso lo fortalece. Y entonces, cuando eh, escucha todo esto, Gedeón dice, vamos a... a hacer lo que Dios me está diciendo. Vamos a llevar adelante la estrategia de Dios. Y hay veces que la estrategia de Dios no parece del todo, del todo correcta, o no parece del todo eh, posible, pero tenemos que confiar en lo que Dios nos dice. Dice, ahí profundicemos nuestro entendimiento, dice, para entender más acerca de por qué los maderitas y los madrecitos fueron comparados con las langostas, ahí tenemos algunos pasajes bíblicos que están en Éxodo, este... Eh, 10 del 12 al 15, Jeremías 51, 12 al 14, y Joel 2 del 23 al 25. Si me esperas un ratito, eh, hay, que bueno, Jimena ahí lo están viendo, que interesante. Gracias porque ahí lo dijeron, ahí recién vi el, el WhatsApp, pero ahí estoy abriendo mi Biblia digital, me olvidé de abrir eh, ahora cuando arrancamos, cuando comenzamos la, la transmisión, pero ahí la estoy abriendo para que podamos leer estos Pasaje, vamos a, al primer pasaje, ahí en tu casa si querés, busca Éxodo 10 del 12 al 15, así lo podemos estar compartiendo. Yo te lo voy a estar leyendo, acá estoy con la reina Valera, entonces busco, busco Éxodo 10 del 12 al 15, ¿sí? ahí estamos. Éxodo 10 del 12 al 15, dice la reina Valera. Entonces, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba.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 Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles ni en hierba del campo. Esto se está refiriendo, si vos te acordás, a, a las plagas. Una de las plagas fue la plaga de la langosta. Algunos que han visto cómo las langostas eh, arrasan a los sembrados, a los campos, a los eh, sembradíos de... De diferentes, este, eh, de diferentes campos, de eh, inclusive de nuestro país, han visto como una nube negra que se va acercando y escuchan un zumbido que es casi ensordecedor y en muy poco tiempo las langostas pueden hacer estragos en las plantaciones. Y esto es lo que estaba viendo eh, Gedeón, cómo era el ejército de las amalecitas y de los madianitas que estaban ahí en el valle, como si fueran... Langostas. El otro pasaje, eh, Jeremías 51, del 12 al 14, vamos a leerlo, ahí lo estoy buscando, Jeremías 51, del 12 al 14, lo estoy buscando con la reina Valera, eh, ahí ya te lo leo, 51, 12 al 14, eh, dice así, levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas,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 el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Está hablando de este, justamente eh, una profecía sobre Babilonia y que iban a ser invadidos como las langostas. Y Joel, el último pasaje, 2.23 al 25, vamos a leerlo, Joel 2.23 al 25, ahí estoy buscándolo y ahí te lo leo,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 eh, eh, Reverencia hacia las langostas como un gran ejército, como una gran multitud. Y los efectos que tiene la langosta en la tierra justamente son las de devastación. Y, y justamente eh, Dios ya eh, mostró en diferentes situaciones como la langosta eh, es parte de su juicio, es parte de su eh, eh, justicia aquí en la tierra. Y ahí estuvimos viendo... Usó la langosta para eh, dar una de las plagas a Egipto. Eh, usó la figura de las langostas para que se pueda ver eh, eh, esto, este ejército este, contra Babilonia. Y se puede ver cómo Dios restituye aún lo que Dios dijo allí en Joel. ¿sí? ¿Por qué? Porque son este, las langostas muy numerosas y, y, y los ejércitos de los mayanitas y de los amalecitas eran como langostas. Y su presencia era tan destructiva como ella, no por nada. ¿Te acordás que Gedeón estaba tirando hacia arriba ahí en el lagar? Estaba tratando de guardar un poquito de comida y tratando de que este, separar el trigo para que le pueda quedar algo para él. Y entonces, justamente, todo esto nos, nos muestra que Dios eh, sabía que él iba a dar una gran victoria. Y yo hoy te invito en esta noche eh, a, a mirar hacia tu problemática, hacia tus problemas, y te invito a que vos puedas mirar como si estuviéramos frente al ejército Madianita y Amalecita, como si fuéramos Gedeón, y que miremos nuestro problema y miremos nuestra circunstancia y miremos lo que vamos a enfrentar, y tengamos la confianza de que Dios nos va a dar la victoria. No sé si... Eh, eh, Vos te estás fortaleciendo en la fe, pero yo te invito a que te fortalezcas en fe en esta noche y que mires a tus circunstancias, a tus problemáticas, a tus eh, diferentes frentes de batalla y que lo veas como estuvo mirando Gedeón y que aunque sea muy numeroso, aunque sea un ejército muy complejo, aunque la situación no sea para nada sencilla, que lo mires y que le creas a Dios de que Dios te va a dar una victoria, nos va a dar una victoria. Me incluyo y miro a mis problemas y te, y, y te invito a que vos puedas mirarlos porque Dios va a usar menos pocos convencionales, armas y estrategias que solamente Dios nos va a dar para nuestra victoria. No va a ser convencional, no va a ser una batalla típica, no va a ser algo que nosotros vamos a, a, a, a, a tener la estrategia de nosotros, sino que va a ser una estrategia de Dios. Y Él va a usar... Sus, eh, sus herramientas. Él va a usar sus este, trompetas y sus cántaros y sus antorchas para que nosotros tengamos la victoria. Y ahí nos muestra el poder de Dios y su, su divina provisión, ¿eh? su divina provisión para nuestra dificultad y para la dificultad que tenían ellos. Entonces, vos fijate que, eh, eh, que Dios le dice, bueno, mira vas a salvar con 300 personas y vas a este, salvar con ningún arma convencional. Vas a, vas a hacer con trompetas, que eran un, una suerte de cuernos de carnero, con este, eh, las, eh, las eh, los cántaros, que serían como unas vasijas de barro, y vas a este, salvar eh, con antorchas, nada más. Y todo esta, todo esto que parecía una... Eh, una locura, terminó siendo una victoria tremenda. ¿Para qué? Para que ni Gedeón ni los soldados se jacten de sus propias estrategias. Y a veces estamos tentados, decimos, uy, yo creo que la hice muy bien, yo creo que soy este, bastante, eh, bastante capaz y, y, y Dios me dio esta, esta victoria, pero en realidad nuestra capacidad no sirve para nada. Nuestras estrategias no nos sirven. Y tenemos que quitarnos nuestro egoísmo y nuestro propio orgullo de creer de que tenemos nosotros algo que ver con lo que Dios hace. Dios justamente nos quiere estar enseñando esto. Me está enseñando a mí, probablemente te lo está enseñando a vos. Y yo te invito a que le podamos dar la gloria a Dios en las victorias que vamos a tener. Que le podamos decir, esto no lo pude hacer yo, esto no fue parte de mi, este, de mi sabiduría, esto es solamente parte de lo que Dios quiere hacer conmigo. Se me está yendo la voz, pero ya estamos terminando y concluimos. Dice la conclusión de nuestro PDF, Dios sabe la condición débil del corazón humano. A él no le extraña nuestra tendencia hacia el egoísmo, él ya nos conoce, él se da cuenta de que Israel va a tratar de presumir de su victoria si tiene un ejército fuerte. Así que lo redujo a 300 soldados. Pero también sabe que Gedeón continúa teniendo temor y que todavía duda de Dios, así que le otorga gracia cuando Gedeón más lo necesita. Y yo me pongo en el lugar de Gedeón, ¿eh? ahí dice Mónica, sí, los cántaros y las antorchas son nuestra fe en él, sí, y creemos en él. Y entonces Dios, el único merecedor de toda la gloria, Dios, se hace fuerte en esta historia, en la historia de Gedeón, y Dios se hace fuerte en mi historia y en tu historia. Dios se transforma en mi ejército, Dios se transforma en mi general, Dios se transforma en mi latega. Y entonces Dios, como ese poderoso y fiel guerrero que es, con su palabra, con el Espíritu Santo, con su sabiduría, los lidera. Y lideró a Israel y lo llevó a vencer a un ejército que era numerosísimo, a un ejército que... No podía haber sido vencido con las fuerzas de Israel, solamente con las fuerzas de Dios. Y justamente la fortaleza de Dios en mi debilidad hace de que yo voy a poder tener victoria en eso que parece imposible de lograr. Y vos también vas a tener victoria. Y ahí nos deja una reflexión. Esta semana considera las muchas maneras en las que podrías estar dando lugar a la tentación de jactarte a vos mismo, a mí mismo. Y a pesar de lo que mi jactancia, lo de que tu, de tu jactancia no sea pronunciada y esté tan solo presente en mi mente o en tu mente, al tener una mayor estima de que nosotros mismos, cualquier persona que, que, que nos rodeas o tal vez este, tendemos a exaltarnos por sobre las demás personas, esto, esto va a tener que ser tratado por Dios. Y, y, y puede que tengamos la creencia de que somos los que podemos ganar un puesto de renombre delante de Dios, sea lo que sea, Vamos a volver adelante de Dios le vamos a decir, Señor, perdone. Señor, yo no soy, yo no soy fuerte, yo no soy este, capaz, yo no soy eh, valiente, eh, porque a veces no somos, creemos que somos valientes, pero no, no somos tan valientes. Nos cuesta enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar. Y, y yo creo que Dios nos va a dar fortaleza. Sé que en este tiempo cada uno de nosotros tiene, tiene diferentes... Batallas, diferentes victorias, diferentes enemigos, diferentes situaciones. Están los madianitas, los amalecitas, y necesitamos la estrategia de Dios. Así que, ¿qué te parece si oramos, cerramos este, esta segunda parte de Gedeón, y ya la semana que viene vamos a ver la tercera parte de Gedeón? Oramos y le decimos al Señor que el Señor nos esté fortaleciendo en esta, en esta semana, en este tiempo, y que nos dé la sabiduría la fortaleza, la templanza de poder estar en sus manos y de que podamos este, tener eh, la, la verdadera dimensión de lo que el poder de Dios va a estar realizando, de que no van a ser nuestras fuerzas y que va a ser solamente la estrategia de Dios. Yo no sé cuáles van a ser tus cántaros, eh, no sé cuáles van a ser tus trompetas, no sé cuáles van a ser tus antorchas. Eh, yo tampoco sé cuáles van a ser las mías porque eh, Dios me está llevando en este proceso. Es como cuando me está diciendo, bueno, quítate todas los, eh, eh, los las cosas que te están eh, por eh, hacer creer de que esta batalla eh, se define en tu estrategia. No, quítate todo eso, me está diciendo Dios a mí, seguramente te lo está diciendo a vos. Y después, me, después que me quite todo eso, él me va a decir, bueno, con esto te voy a dar la victoria. Y yo creo que Dios me va a dar la victoria. ¿Qué te parece si oramos para que Dios nos dé esa estrategia, nos dé esas herramientas que no van a ser nuestras, que van a ser creativas, que van a ser solamente de Dios, y le decimos, Señor, en este tiempo voy a tener victoria. ¿Te más? ¿Oramos? ¿Eh? Vamos a, a, a ponernos delante de su mano, delante de su presencia, delante de su trono, y nos vamos a acercar confiadamente con la fe con la poquita o mucha fe que tengamos, nos vamos a acercar y vamos a decir, Señor, acá estoy. ¿Eh? Oramos ahí donde, donde estás, te invito a que oremos y decimos, Señor, gracias por esta noche, gracias por todos los que se han podido conectar y gracias por todos los que nos están por ver después a este video. Gracias porque aún en nuestra debilidad te vas a hacer fuerte, Señor. Y aún en nuestra falta de capacidad nos vas a dar victoria. Y aún en nuestra falta de estrategia nos vas a mostrar cómo resolver lo que nos parece imposible. Gracias porque el Espíritu Santo nos está fortaleciendo, está orando y está clamando por nosotros. Gracias. Gracias por todo lo que nos das. Y gracias por esta noche porque en esta noche declaramos que la victoria no va a ser por nuestra mente, no va a ser por nuestra estrategia, no va a ser por nuestras herramientas, no van a ser con nuestras armas, van a ser con tus armas, van a ser con tus estrategias, van a ser con tus trompetas, con tus, eh, con, con tus antorchas, con tus cántaros que nos vas a mostrar en el momento justo. Gracias, Señor, y nos vas a fortalecer. Oro por mis hermanos, por aquellos que están en este momento necesitando tu fortaleza. Oro por los que están necesitando tu guía. Oro por los que están necesitando tu, eh, tu obrar en medio de la dificultad, en medio de la batalla, en medio de los problemas. Oro, Señor, para que vos nos hables, nos ministres, nos toques, pero también que nos des la victoria como lo hiciste con Gedeón. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por tu tremenda eh, tremenda gracia, por tu tremenda unción, porque vienen tiempos de victoria. Gracias, Jesús. En tu nombre. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. Este, gracias por, por aguantar, aunque sea mi voz así tan... tan este, eh, fuera de lo normal, pero gracias, gracias por estar allí, gracias a todos los que se quedaron, y gracias a los que nos ven también después, porque es una bendición que puedan en las semanas también estar eh, eh, viendo y compartiendo este vídeo. Que Dios te bendiga, y nos vemos si Dios quiere en jueces. La próxima semana ya creo que voy a estar mucho mejor. Oro porque este fin de semana tengo que viajar eh, al Chaco, así que oro para que Dios me esté fortaleciendo, y que ya se me vaya este resfrío que estuvo persistente. Que Dios te bendiga. Que pases una hermosa noche. Nos vemos el martes que viene. Dios te bendiga.